que eh, empecé el incendio allá atrás, ahí mismo corrió la casa y las dos o se están quemando, se quemaron las dos. ¿Cuántos vivieron? Dos. Yo le voy a llamar a las autoridades, que por favor, que nos ayuden, que estamos necesitando de ellos, ya que quedaron, quedamos todos sin nada, todo se quemó y, de, y queremos que nos ayuden. Yo tengo dos niñas, una de, una de 14, una de 14 uno de, y una de 11. Y otra niña de de, de, 14, de de 13. ¿Qué ustedes necesitan? Bueno, necesitamos. A mí me quemó la nevera, y televisor, y me quemó el compresor de trabajar. Se me quemó una plantilla que tenía eléctrica ahí. ¿Y si una persona quiere ayudarte? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te contacta? Si ellos me quieren ayudar, me contacta con el número mío, al 829-509-4331. Repítelo. 829-509-4331. Es ¿Eh? ¿El, es el sector aquí, culo. El, el sector aquí, El sector de Hermano Mirabal. A vos, entre estoy en medio de la riva de la saquera. Hermano Mirabal.